Hola, ¿qué tal? Soy Chami Luque, bienvenidos a otro vídeo en mi canal Pues bueno, estamos aquí, ya, con la última Qué gran nivel, o sea, estoy alucinando Vamos, vamos con Vico, con noche entera Vico, que fue también, creo que la sorpresa más grata en las galas, en el directo, me encantó Eh... ¡Hey! Me gusta mucho esta parte. Ey. ¿Noche entera, Toda la noche entera. Me gusta este juego de palabras. ¡Wow! El estribillo es muy bueno como ha jugado con noche entera. Ey. Muy buena. Además esto, que es que me encantó el directo de Vico. Ella creo que puede funcionar muy bien en Eurovisión. Tiene la imagen, yo te digo la voz, de las mejores. Y Esta canción que es que me están cantando. Buenísima. Buenísima bueno, aquí en el final sí que me falta un poco más de explosión Pero en sí la canción es tremenda Wow, me ha encantado este juego de palabras de noche ochentera, noche entera, era, eh, eh, eh Buenísima bueno, hasta aquí todas las canciones. Tremendo el nivel del Venidor Fest. ¡Guau! Wow, no me ha defraudado, creo que ninguna. O sea, tremendo, tremendo el nivel. Nivelazo, nivelazo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle like y nos vemos en el próximo. Como diría Lasting Melodies, Sayonara.